Muy buenas, muy buenas, muy buenas tardes, muy buenas tardes de lunes. Eh, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario, conductor de este programa Radiando en Cana. Estamos escuchando, estaba yo riendo, estaba, estaba, estaba yo buscando música y me encontré la, la banda El mexicano, este, y me recordé, ¿no? Eh, cuando andaba yo ya por, por el oro en Michoacán, eh, una de las cuatro cárceles que pise en lo cuando yo estuve encerrado, ¿no? No nada más yo con mis compañeros de causa, ¿no? Y el otro día me recordaba que nos preguntaban, este, pues ¿qué, qué, qué, hacen cuando, cuando, qué hacen cuando no tienen nada que hacer, ¿no? Y en la cárcel siempre hay algo que hacer, la gente, mucha gente, déjale bajo, mucha gente ha de pensar que, que pues nada más estamos acostados tirando barra, picando piedra, ¿no? Como se dice ahí en la cárcel, ¿no? Pero no, este, todos nos levantamos con la idea de trabajar, de hacer algo positivo de nuestra vida, sí, la mayoría. Y al trabajar, al trabajar ya es, ya es algo positivo para ti. Ya lo que tú ganes eh, por ese trabajo y pues te lo gastes como, como creas que es mejor, pues ya es cuestión de cada quien. ¿no? Y este bueno, pues esa música, ese tipo de música se escuchaba pues por allá. ¿no? Eh, otro ejemplo, en Barrientos, en el estado de Barrientos, se escuchaba puro se, escucha, puro... se escuchaba o se escucha, no lo sé. Pero pues, cuando yo estuve este escuchaban puro rock urbano, ¿no? La banda Boston, Liran Roll. ¿Cuándo eran, cuando eran, eran chidos, ya no estaban tan comercializados, ¿no? Esos grupos. El Interpuesto, este, Mara y dos, este, dos, tres grupos acá. Y toda, toda, todos los pasillos, cada quien tenía su grabador. Y pues escuchaban diferentes rolas de ese mismo género, ¿no? <ríe> ya en el oriente, pues ya fue como los noventas. No, sí, mediados de los noventas, cuando llegué al oriente casi, sí, pues noventa y Este, pues música ya un poquito más, más moderna, digámoslo así, ¿no? Pero este, y en Santa Marta pues cada quien escuchaba mucha cumbia, mucha salsa, eh, quebradita, rock en inglés, rock en español hay de, hay de todo, ¿no? La verdad en la cárcel siempre va a encontrar uno de todo y decían, y bueno, ¿y cuando, cuando escuchan música? Pues cuando hay algo que celebrar. Ustedes dirán que en la cárcel no hay nada que celebrar. Sí, a huevo, hay muchas cosas que celebrar. El día del cumpleaños, el día de la Santa Muerte, el día de San Juan de Estadeo. Eh, porque llegó alguien inesperado en tu visita y pues te dan ganas de poner música y ponerte a cotorrer. ¿Y ¿Cómo te la cotorrerás? Pues algunos dicen dándose un toque, otros fumando, otros platicando, otros jugando poliana, otros este jugando frontón. O simplemente conviviendo con la gente que, que te toca vivir, en el, que, te, que, que estás viviendo en ese momento, ¿no? Que son la gente de tu celda. Eh, más que compañeros de celda, se vuelve tu familia. Eh, un saludo al Pancho Alic. <feweder Eğerífica> al Rivas, ¿quién sabe dónde andar el pinche Rivas, no? Y a saludar, pues, a, pues a, a, a, a bueno, sí, se mandó a saludar a Marquitos, es que anda por ahí arriba, ya, ya, ya se pues, adelantó. Este, ese señor me, me ayudó mucho cuando yo llegué a la, la penitenciaria de Santa Marta, Catitlán, que me dejó fuera 15 días. Y después me dio la llave de la celda y pues así es, este, pues como nos ganamos un lugar en esa, en esa, en esa estancia, ¿no? Eh, <coughs> y pues así, ¿no? La verdad, esa fue mi familia durante 15 años, la verdad, este, el otro estaba estaba hablando con Pancho, ¿no? Y platicando, recordando y pues sí te, te das, te entras el, el sentimiento, ¿no? Y dices, no mames, güey. Pues cuando nos vemos, pinche viejo, ¿no? este Ahorita por lo de la pandemia, él está trabajando como por allá por, por su casa, muy cerca de su casa. Yo pues igual en el 77 voy a la pena pero en pocos días. Pero pues es eso, ¿no? Mucha gente piensa que pues son puros internos, no hay nada de relaciones como personales más allá, ¿no? Eh, pues sí, creas un vínculo de familia, a larga se convierte tu familia. Y pues te duele todo lo que va pasando en, ese, en, ese, en esos momentos ¿no? que vives con ellos. Y pues así, así es esto, no la verdad, nosotros este, en la compañía hemos tratado de, de hacer eso, de, de crear un, un vínculo más, pues como más, más, más pegados, más allegados. Lo hemos logrado sí a veces no, a veces cada quien anda por su lado y hace lo que... El, lo que quiere, ¿no? La verdad Pero cuando es el momento de trabajar, de presentar algo de, de presentarle algo a ustedes Nos reunimos, nos juntamos, estudiamos, trabajamos Y presentamos y pues El resultado, pues ustedes lo han visto, ¿no? Y pues así, es así No siempre son puras chidas como se dice en la cárcel También hay culeras, la verdad Y pues hay que, que adecuarse a eso y saber que, que Que tienes ambos Ambos universos, ¿no? Tanto el bueno como el malo ¿No? Este... <risa> Y pues es así, es que me acuerdo de tantas cosas, la verdad, este... Debo poner otra vez el, el mexicano, ¿no? Me va a regañar este... Isis, un saludo a Isis, de verdad, un saludo a mis compañeras de, de difusión. Eh, a Isis, de verdad, un saludo a Isis, tía de Roberto. Roberto su perro <risa> no, este, a, a Norma, a, a Moma, la verdad, este, a Richard y a toda la gente que hace posible este programa. De verdad, ahorita eh, eh, no les no le hemos este después llevo como tres programas haciendo audios allá en la penitenciaria y sí, con mis compañeros. Eh, hacen su escaleta, llevan su tema. Y ustedes los han estado escuchando. Vamos a retomar. Eso posiblemente, posiblemente este, salgamos de YouTube. Bueno, no de YouTube, podemos estar también en YouTube cuando hagamos un video como en esta ocasión. Pero también queremos estar en Spotify, ¿no? Eso fue lo que nos propusieron unos días hace unos días pasados. Y está chido, el chiste es hacer, hacer cosas nuevas, este buscarle, indagar y pues seguir trabajando no para que usted pueda... Pues distrae un poco, ¿no? Con este cabrón que usted de aquí. Me voy a poner los dientes con este cabrón que usted de aquí. Este, distrae, coterreársela, criticarme. Este, no sé, lo que usted quiera, de verdad. Para eso, son, para, eso, para eso son las redes sociales, para expresarse, para decir, para conocer, para saber, para enterar. Y sí, en la cárcel se escucha mucha música, diferentes géneros. Inclusive hay un, en la, penitenciaria, en la penitenciaria, hay un grupo de ska hay un grupo de banda. Hay un grupo norteño y hay un grupo de música versátil, ¿no? La com y varios integrantes de la compañía tocan el grupo de salsa: Cándido en los timbales, Jorge en la batería, Sencillo en la este, igual en la batería y las percusiones, eh, Toñito que en paz descanse tocaba la guitarra. Y pues, a eso a eso, a eso es lo que hacemos: nada más hacen teatro, sino también hacen otras actividades culturales, como es la música, la verdad. Eh, y mucha gente pues ya sabía tocar desde así pues desde antes de delinquir, ¿no? Pero la necesidad, una decisión, una mala decisión, un mal consejo, te lleva a delinquir o simplemente la necesidad. No creo que sea necesidad. Eh, yo creo que es una mala decisión. Algo te lleva a eso, algo te orilla a eso. Eh, pues yo siento que, pues es válido, ¿no? La verdad, cada quien toma la decisión que quiere y pues asume las consecuencias cuando <risa> las que se deben de de asumir, ¿no? Eh, pues este, este programa, me gusta, no sé por qué me gusta el mexicano, ¿no? <ríe> Lo ven escuchando en mi coche, ¿no? Y me acuerdo mucho, de verdad, pues 20 años de recuerdo, son de la cárcel, la verdad. Este, y cada que oigo una música, me acuerdo cuando andaba yo en Barrientos, andaba yo en el Oriente, andaba yo en Oaxaca, andaba yo este, allá en Santa Marta. Eh, es pues, decir, bueno, este güey, ¿cómo sale y entra? no. Me detuvieron una vez y jamás salí hasta después de 20 años, ¿no? Pero pasé por todas esas cárceles, ¿no? Por si no lo sabían, ahora ya lo sabe. Este, por eso piensa las cosas antes de hacerlas. Piensa las cosas dos veces antes de hacerlas. Yo no, yo no era así. El teatro siento que no nos siento. Nos ha ayudado a eso, a pensar las cosas dos veces antes de hacerlas. A tomar buenas decisiones. Yo creo que buenas decisiones. O correctas decisiones, no sé. ¿No? Y aquí estamos presentándole hoy tarde de lunes, transmitiendo desde el sur de la ciudad, en esta ocasión desde el sur de la ciudad, no hasta Santa Marta, pues en este caso desde, desde el sur de la ciudad, de verdad, donde tienen su casa. Eh, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario, y un, un favorzote, un favorzote, de verdad, mucha banda nosotros. Mucha gente está haciendo teatro, streaming, eh, la irrealidad virtual, que es este es por Zoom. Eh, no sé, creo que sí, sí lo dije bien. <ríe> eh, apoyen, de verdad apoyen, el coste es, es muy accesible. Eh, hay muchos géneros, muchos compañeros que se que nos rajamos la madre para pues estar frente a una cámara, frente a la cámara de un celular grabando. De verdad apoyen, apoyen, apoye el pedo, estamos dinero para ganar la guerra. ¿No? Si antes necesitamos más, pues estamos, o si antes necesitamos, ahora estamos más, ¿no? Pues eso de la cuarentena, la verdad, está cabrón, están cerrando centros, están cerrando mucha gente, mucha, mucha gente está quedando sin trabajo y pues nosotros ya hay que chingarle. De verdad, este, bueno, nosotros estamos presentando desde el foro Shakespeare, no nada más nosotros. Hay muchas obras, de verdad, consulte la cartelera, de verdad, hay unas obras muy chingonas, hace poco estuvieron los Guggenheim, este, más pequeños que el Guggenheim, este no, esa hora la he visto yo como ocho veces, ¿no? Y pues hay mucha gente que está presentando en el foro Shakespeare, en otros lugares. De verdad, métase a las redes sociales, chequelo Y pues este, pues me dicen que no, no, que no, que no les venda nada, pero pues, sí, el que, el que no enseña no vende, ¿no? Dicen, no sé, ¿no? Pero este, apoye el teatro en línea. Y ya cuando sea presencial, pues lo, lo, lo esperamos. Por lo menos en el Centro Cultural 77, cuando nos den chance de, de ingresarlos a la penitenciaria. Y en el foro Shakespeare lo vamos a recibir como en su casa, aún en la penitenciaría. Si tiene miedo de ir, no tenga miedo, pierda el miedo a la cárcel. No, Puede ser que algún día nos topemos por allá, en diferentes circunstancias. Uno nunca sabe. Esto es como la rueda de la fortuna, como se dice en la cárcel. Primero estás arriba y luego estás abajo. Y si hay que apoyar el pedo. Y muchísimas gracias, mi nombre es Javier Cruz. Coordinador de la campaña de atropenitenciario y conductor de este programa Radio en Cana. Este es nuestro programa número 15. Llevamos ya 4x3, 12x4, por x 3, 2, 4 por 3 sí, casi cuatro meses, 4 meses transmitiendo este programa. Y pues aquí estamos dándole, echándole ganas, diría que. <ríe> Ánimo delincuencia.